hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller vamos a seguir con los tutoriales sobre iniciación a la muñequería mirad hoy os voy a hablar de algo muy muy sencillo pero que os genera un montón de dudas que son hilos agujas y relleno si tienes dudas vamos a intentar solventarlas. vamos con el vídeo Bueno, vamos a comenzar primero por el hilo. Mirad, hay muchísimas variedades en hilos. Y Yo voy a comentaros lo que en un principio yo empezaba usando y después, pues, bueno, poco a poco, a medida que vas haciendo cosas como todo, cuando empiezas una técnica, eh, coges lo primero que tienes por, por, por casa, ¿no? O, o lo que te resulta más fácil de obtener, pero con el tiempo te das cuenta que hay cosas que no no funcionan mira yo empecé utilizando hilo de, de torzal que sí que es verdad que es muy resistente es bastante bastante fuerte pero a mí en ocasiones tirando de sobre todo la zona de piernecillas que es lo que más más firme nos tiene que quedar se me ha roto a mí se me rompe yo eh, no sé si será por la calidad del hilo este no es un hilo malo es una marca bastante buena es un scooterman pero no sé, a lo mejor es la forma que yo tengo de, de tensar el hilo, no lo sé. A mí realmente se me ha roto. Eh, yo tenía varios tonos, incluidos estos que son eh, color piel, para que, intentar que se me notase lo menos posible, pero ya os digo que no, no es lo que yo esperaba. Después eh, cambia esta otra que también es de torzal, que también es resistente, pero que también se me rompe yo ya os digo que cada una eh, no sé la forma a lo mejor que tiene de trabajar de coser o de tensar pues se le pueden estropear las cosas a mí desde luego os digo que no me han ido ninguno de, de ellos este es otro que también lo intenté con ellos porque me dijeron que el hilo de crochet también era muy bueno y que también resistía bastante también se me rompió el único que realmente me ha dado un resultado increíble es eh, el que yo os, os nombro muchas veces en los vídeos, y lo de muñequería, que me preguntáis qué es hilo de muñequería, yo le llamo así, pero realmente es un hilo de poliéster. Muy, muy, muy resistente. Muy resistente. Es eh, el hilo que se utiliza para tapicería, para coser calzado. Imaginaros la dureza que tiene. Pero me gusta porque tiene eh, un grosor excesivamente finito. Algo que nos interesa sobre todo cuando cosemos las muñecas porque no necesitamos coser unos tejidos gruesos son tejidos finitos lo que necesitamos es resistencia a mí estos son los que mejor me han, me han funcionado este en concreto lo compré en el trento que os lo aconsejo porque calidad precio es una maravilla el trato eh, también es muy es muy bueno y os lo envían eh, Creo que en unas 24-48 horas lo tenéis en casa. Yo compré esta, esta bobina que es de 750 metros. Y veis, aquí pone poliamida. Eh, ya os digo, es un hilo totalmente sintético. Es, es un hilo de poliéster súper, súper resistente. Y después tengo este que lo compraba en una mercería de, de mi pueblo pero que eh, me va muy bien también, pero se me abre más que este de aquí. Pero vamos, cualquiera de los dos son los dos que yo utilizo para las muñecas. Después, el tema agujas. Mirad, yo os aconsejo que tengáis siempre a mano una aguja finita. Yo esta aguja y este tamaño, este grosor, la utilizo cuando tengo que cerrar los cuerpos de las muñecas. Sabéis cuando ya tenemos un cuerpo relleno que dejamos a lo mejor el bracito en este caso es el cuello pero no lo voy a no lo voy a coser porque va a llevar un palito quiero decir que no lo tengo aún terminado para coser pero cuando tenemos que hacer las uniones de las dos costuras que dejamos abiertas tipo piernecillas o tipo bracitos con esta aguja va genial yo la utilizo con hilo de coser normal doble y suelo hacer la puntada escondida con ella. porque tan pequeña? Porque me permite ajustar mucho la cantidad de tejido que yo necesito coger. Es sumamente finita, es muy delgadita. Y veis, si yo quiero coger solo este trocito, lo cojo sin ningún problema. Y después, eh, una vez que coso las dos costuras, es que prácticamente ni se nota. Otra aguja que os recomiendo es la aguja lanera. No tiene punta, es una aguja de coser la lana. Y yo esta la utilizo para meter las cintas, las gomas y según qué cosillas para los pololillos de las muñecas o para los lacitos de las mangas, en fin, cositas así. Me permite eh, pasar por la tela sin romperla. Eh, hay ocasiones que yo he visto que algunas personas utilizan el descosedor. Yo no os lo recomiendo porque si vosotras cortáis la tela, ya la habéis roto ya está rasgada entonces eh, romper el tejido para meterle una cinta a mí personalmente no me gusta respeto cada una los trabajos que hacen y no soy sé yo quien para decir que están mal hechos yo mi opinión es que no os lo aconsejo porque el tejido ya ha sufrido el tejido ya se ha cortado y ya aunque sea muy pequeñito ya hemos dejado la marca entonces con esta aguja traspasamos sin ningún problema el tejido que tengamos que, que poner mirad yo por ejemplo voy a coger este mirad veis yo lo traspaso sin problema aquí le pongo la cinta ya la habéis visto en varios vídeos míos le pongo la cinta y lo saco y el tejido me queda prácticamente cerrado veis incluso con la uña volvemos a sellarlo pero no utilizo el descosedor bien lo que sí utilizo son muchas agujas y muy largas son las que yo llamo agujas de muñequería que también son agujas de tapicería eh, hay una amplia gama mirad hay agujas súper largas os voy diciendo medidas Esta, por ejemplo esta en concreto que tiene 15 centímetros yo suelo utilizarla para traspasar el cuerpo de las muñecas mirad si cogéis desde aquí esta la tengo ya cosida pero bueno eh, os, os más o menos os lo comento así para que lo veáis mira si la cogéis desde aquí traspasáis al otro lado esto se hace antes de las si le voy a quitar las piernecillas y así lo vamos a ver todas no necesitáis todos los materiales que, que yo os pueda comentar en los vídeos porque yo me he ido haciendo de estos materiales poquito a poquito eh, los básicos son los básicos, pero hay muchísimas cosas que ya os digo que nos podemos arreglar con cosillas de, de las que tengamos por casa. Y bueno, pues poco a poco vamos comprando y esta estaba bien cogidita, vamos. Bueno, pues mirad, vamos a imaginar que no tenemos aquí nada cosido. Otra cosa, eh, os recomiendo que siempre utilicéis... Los, los botoncillos para usar para unir las piernas, porque la tela de tanto pasar, pasar, pasar y tirar, puede ser que se rompa, y con el, con el botón la protegemos. Yo los utilizo de, de dos agujeros y casi siempre me gusta coger los tonos según la ropa que le vaya a poner a, a la muñeca. Es una manía, no es, no es obligatorio, pero a mí me gusta bueno pues eh, mirad si yo necesito poner esta muñequita de pie me cojo las piernecillas que miren los pies hacia su sitio y me paso por una por una aguja por una pierna paso por el cuerpo salgo por el otro lado y ahora lo que necesito es tener la seguridad que se me va a quedar de pie vale pues yo lo que hago es que me cojo la pierna la pongo de pie no me va a caber aquí debajo la pongo de pie y entonces a la misma altura voy a quitar este bracillo a ver si lo veis a la misma altura teniendo las dos piernas iguales lo que hago es que traspaso veis, y ya al traspasar me aseguro que la muñeca tiene las dos piernas en la misma altura. Esta, esta aguja larga yo la dejo aquí. Y utilizo mi aguja normal para coserla. Pero con esta yo ya la tengo en su sitio. Mirad, estaba aquí el, la cámara. Y la verdad es que así es un poco más difícil que como yo lo hago normalmente. Pero bueno, mirad. Se coge así se pone el cuerpo recto y ahora se traspasa sin ningún problema y ya dejaríamos insertada a la medida las dos piernecillas y ahora con hilo no, con una aguja también de las de muñequería pero más finita que esta esta tiene 13 centímetros pero tiene un grosor mucho más pequeñito que esta esta es mucho más gruesa eh, bueno pues ese, se enhebra se va pasando y se ponen los, los botoncillos y ahora iremos pasando este no entra porque está súper gorda iremos entrando por el botón pasamos por las piernas salimos por el otro botón y seguimos haciendo unas cuantas vueltas de un lado para otro esto ya lo tenemos en otros vídeos que hemos hecho eh, estas agujas sí que os las recomiendo porque os dan mucho juego y necesitamos un tamaño que nos traspase la muñeca que no nos quede una aguja aquí porque entonces sí que tendríamos problema para sacarla Mirad, esta aguja es pequeña veis esta es pequeñita esta yo no podría utilizarla porque cuando yo llegase aquí aunque yo quiera eh, a, apretar por aquí no me va a salir entonces esta por ejemplo la utilizo pues para los bracillos que son más pequeños mirad veis para los bracillos, para coser la cabeza, para esto sí. Pero para las piernecillas eh, tienen que ser de una medida, ya os digo, que eh, traspase completamente la muñeca, ¿veis? Eh, mientras más finitas las compréis, pues más, más se os va a curvar. Pero a mí eh, son las que más me gustan porque me permiten trabajar con mucha facilidad. Estas en concreto las he comprado en los bazares. Son vienen dos o tres en, en los estuches y suelen venir pues ya os digo o más gruesas o más finitas pero de un tamaño bastante largo esta sí que os la aconsejo después eh, tema relleno mirad el tema de relleno eh, también es muy personal vale yo os digo lo que yo utilizo yo utilizo este relleno este me encanta es una fibra siliconada eh, ya veis que se deshace muy fácilmente con lo cual coge mucho aire y deja la muñeca como muy mullida pero eh, mirad, entra un montón en nada Fijaos la, la, la fuerza que tiene eh, es súper suave porque a pesar de tenerla compactada mirad es, es maleable se, se puede mover sin problema es una maravilla esta es la que yo os recomiendo la que a mí me gusta y la que yo utilizo. Es lavable, es antialérgica, es eh, recomendada para los pequeños, se lava en alta temperatura, y bueno, pues a, a mí ya os digo, es que a mí me encanta, sobre todo por el tema alergia, que yo soy una persona muy muy alérgica, y os digo que yo, cuando relleno las muñecas con este con esta guata siliconada, no tengo para nada alergia, no me da nada de alergia. Y después está este otro relleno que no es que sea malo, pero a mí no me gusta, porque es un relleno, ¿veis? de trozos, mirad, este lo compré cuando, cuando el tema de la pandemia, cuando no podíamos salir, que bueno, pues ya sabemos que todos los almacenes estaban cerrados, eh, no podíamos salir de la zona donde vivíamos, en fin, eh, todas sabemos ya de lo, que, de lo que estamos hablando, entonces encontré este, me hacía falta para hacer mis mis tutoriales y mis cosas y mis trabajos y lo compré pero mmm, ya os digo que no me gusta nada mirad es que se, se, se deshace pero se queda mira hecho un, una bola no sé no no no compacta veis no no compacta nada es un trocitos trocitos trocitos y después sí que a la hora de rellenar hay que tener mucho empuje para que podamos compactarlo todo y no nos queden lo que llamamos celulitis, que eso queda muy feo, esas pequeñas bolitas que salen en, la, en, la, en las piernecillas y en el cuerpo de las muñecas que parecen, pues eso, celulitis. Tenemos que compactarlo mucho, mucho, mucho y apretar mucho, mucho para que esto, eh, digamos, se haga más como un bloque. Sin embargo, con este no tenemos ningún problema. Este, eh, ya os digo, para mí, el mejor. Eh, este otro, pues bueno, sí, lo utilizo, pero... Para muñequería intento utilizarlo lo menos posible porque ya os digo que no me gusta ni el tacto ni me gusta cómo queda. Bueno y ya también, ya que estamos, os voy a hablar de los rellenadores. Los rellenadores tenemos eh, marcas, modelos, tamaños, grosores, eh, materiales, hay muchísimo, hay una gama muy, muy amplia. Yo me los hago lo siento <risa> lo siento mucho pero no sé ya sabéis que las que las que me seguís sabéis que a mí me gustan hacerme mis propias cosillas y, y tener siempre pues lo que a mí más me, me facilita mis trabajos y como sé lo que quiero pues me lo hago y ya está estos son eh, brochetas que yo compro en los bazares veis son brochetas normales en esta ocasión tienen distintos distintos diámetros distintas medidas de diámetro pero son eh, brochetas normales y corrientes mirad, esta que yo la utilizo para rellenar las piernas y la parte principal de la cabeza eh, veis, le hice un agujero y lo que hice fue eh, quitar la parte del centro fijaros la, lo largo que yo le he puesto para que me, me sujete la me sujete el relleno fijaos, yo lo cojo no tengo aquí ahora mismo nada para rellenar pero ya lo hemos visto en otros vídeos, o sea que no... Mirad, yo cojo un trocito, lo engancho y en un momento relleno eh, la parte que, que tenga que trabajar. Va súper rápido, mirad, porque engancha mucho trozo. ¿Veis? Engancha muchísimo y me permite, sobre todo las piernas, eh, rellenarlas muy bien muy bien muy bien porque tengo una base muy ancha y como el palo es grueso pues a la hora de hacer fuerza me facilita un montón veis podemos estar aquí trabajando trabajando y bajándole muchísimo al, al en el caso que fuesen las piernecillas yo ahora tengo aquí un cuerpo que tenía empezado y lo estoy haciendo con él pero vamos no es el que yo utilizo pero ya os digo para dar firmeza al cuerpo y a las piernas de las muñecas os aconsejo el grandote después este yo lo utilizo cuando por ejemplo para los brazos para los bracitos para eh, la parte de redonda de aquí de los piececillos eh, para la parte de, de los dedos y sobre todo para eh, que la cabeza no quede con, con arrugas ya os conté que además os hizo mucha gracia cuando os contaba cómo rellenaba las cabezas que os decía eh, mecemos mecemos meciendo se hizo mucha gracia pero es así es, realmente es como si estuviésemos meciendo y, y con este es con el que consigo eh, y con ese movimiento que la cabeza no quede con con arrugas veis mirad la cabeza como queda perfecta no queda nada de arruga. Y esto se consigue así. Después ya os digo también, eh, con, eh, como tampoco es muy muy cortito, veis que tiene un buen trozo abierto, pues también me permite coger bastante trozo de, de guata o relleno para ir rellenando lo que son los bracitos y demás. Mirad. Esto, por ejemplo, pues ahora si yo he llegado a meter ese trocito de, de guata me resulta muy fácil con esto tan finito irla empujando mirad hasta abajo del todo veis mirad toda la, la guata que se puede llegar a remover fijaros con un palito tan pequeño veis mirad la guata llega hasta aquí pues veréis cómo con este palito tan finito conseguimos rellenar bien la parte de abajo e ir bajando la guata que tenemos arriba. Mirad, veis aquí que hay una arruguita. Pues si bajamos y mecemos, es como si fuese la cabeza, veis, vamos meciendo, meciendo, meciendo, y mirad, la arruga desaparece. Y fijaros, si seguimos empujando, lo que somos capaces de rellenar fuerte, fuerte, pues lo que nos hace mucha falta muchas veces, las piernecillas. Y sobre todo el cuerpo que tiene que estar muy duro pues mirad y así todo fijaos aquí aún me cabe un montón de relleno cosa que con el grande con el rellenador grande eh, no, no puedo llegar hasta estos recovecos hasta estas cositas tan tan alejadas pero que me interesa tenerlo bien relleno y bien firme y después ya por último, os comento este que es el que yo utilizo para dar la vuelta tanto a las muñecas como a, a las ropitas de, de las mismas porque tiene una punta que lo que hice fue sacarle punta y después lo, lo lime de forma que yo puedo eh, manipular los tejidos veis pero no se rompen fijaos esto es, es un punto de algodón que eh, como veis es Menos resistente que el, el algodón en sí y veis, ni siquiera lo rompe. Fijaos, por mucho que yo haga aquí fuerza, no lo rompe, mirad, porque no tiene punta. Con esto, ya os digo, le doy la vuelta, eh, saco los deditos, eh, saco todos los contornos de, de las muñecas y cuando le tengo que dar la vuelta, por ejemplo, como en el caso de, de la cookie, a la parte redondeada de los muñetes, pues me ayudo con esto y bueno pues eh, creo que por hoy ya hemos llevado adelante otro tutorial sobre la muñequería sobre la iniciación en la muñequería y bueno pues eh, vamos a seguir con ella porque os está resultando bastante interesante y a la vez yo también estoy intentando ayudaros a resolver dudas eh, si te ha gustado genial si te ha gustado el tutorial ya sabes dale un like a mi canal eh, suscríbete y sobre todo, activa la campanita y así YouTube te informará cada vez que suba un vídeo nuevo. Pues nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso amiga. Chao.